Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy les traigo una reseña de los productos de Delancy, Pero antes de empezar con este video, si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal Para que de esa manera YouTube les avise cada que yo suba un video tutorial. Y de pasadita pues activenle también la campanita, de esa manera eh, YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial oh pues cualquier videito aquí en, aquí en el canal así que bueno pues el look de hoy pues no es este que traigo porque lo hice en live ok yo después que ya haga, les enseñe los productos pues ya me lo quito y hacemos el nuevo maquillaje así que bueno empezamos por el primer producto, en la cajita de información niñas este voy a dejarles el link de la tienda por si algún producto que yo pues estoy utilizando y les guste pues puedan ir a comprarlo ahí, así que bueno pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos pues con la muestra de productos lo que me mandaron fue este producto que sacaron nuevo niñas que es una paleta de contornos y pues de todo así Correctores y todo, etcétera Y la verdad es que sí me encantó Porque pues es grande, vean Tamaño de mi cara, más o menos Este, vean Aquí para de contornos, correctores Y lo que me gustó es que también trae Pues este Los colores que son para Tapar las ojeras Este Manchas, etcétera Hasta tiene un este Ay, caray, se salió Viene con su protección Ya saben, este de aquí Y bueno Ahí ven, colores, el que un rojizo creo que es, espérenme. Es como un rojizo niñas, este o rojizo medio rosa o algo así No sé, un naranja, este, verde y morados Que pues es muy bueno para hacer correcciones de manchas, ojeras, etcétera Granitos, este, rojeces de la cara y pues sí, vale mucho Ahora no sé qué tal estará porque todavía no lo utilizo Pero por el momento pues está bien todo Y bueno, aquí los tonos de, de contornos y correctores, Ok y bueno, la paleta es de... Ya saben, el producto no es de así como que de cajita y eso. Es de puro plástico. Entonces, está bonito. Me súper encantó. Luego también me enviaron estos polvos de aquí translúcidos. Ni nada menos, noñas les iba a decir, niñas. Eh, uno creo que app. es amarillo o blanco. Bueno, los dos traen importada portada de amarillo. Pero bueno, es, la marca ya saben es de Lancy, de Lancy de Lancy. A mí pues me súper encanta esta marca. Trae muchos productos muy buenos. Yo tengo varios y sí se los... Se los puedo decir que sí les puedo recomendar porque están muy bonitos Sacan de la cajita y pues es así eh, La verdad es que es un potecito grandecito, no es nada pequeño, vean Está grande Y este de aquí es el número 3 beige natural, ok Es este tono, es color como piel, así Y adentro trae como, a ver, dejen Ah, trae un espejito, vean Un espejito y trae su propia esponjita para aplicarnos el polvo que también trae la marca de Lansi. ayame Y bueno, viene sellado aquí. Entonces está bien, bien suavecito el, el algodoncito aquí, la esponjita, niñas. Pues esta de aquí también lo vamos a probar. Entonces, chévere. El polvito, pues lo saqué de aquí. Es que viene sellado, niñas, aquí con el plastiquillo. Este de aquí es blanco, niñas. Es el número 7. Aquí pueden ver, nude, este blanco. Y bueno pues como ya saben No es grande, no es, o sea, si es grande que digan No es grande, pues, si es grande La esponjita La verdad es que amé la esponja, está bien suavecita Por dentro es así, ya saben, igual que la otra Y ahí el producto El producto que me enviaron es una paleta miren, ya Pues es esta Vean, está bonita, está sellada como pueden ver Entonces la voy a abrir por aquí, trae algo Amé este, no sé, el dibujo Me encanta de la chica Parece algo mexicano, así, No sé se mira bonito. Y cha, cha, cha -chan. Así es. Wow. La verdad, le voy a poner esto por aquí para que vean mejor. Ame, amé, ame amé mucho. Esta paleta está hermosa. Tienen colores así súper elegantes, bonitos. Aparte trae rubor que amé esta paleta porque también trae un negro. Trae colores así súper usables, saben. Y se mira pues bien bonita, la verdad. Me encantó, me encantó. ¿Ustedes qué dicen? Pónganme en los comentarios que yo las leo. Bueno, me envió también otra paletita, niñas. Esta de aquí. No sé qué tonos traerán. Son productos nuevos que ahora último nomás sacó este de Lansi. Y caray. ¡Wow! Bueno, estos de aquí tienen unos colores súper oscuros, ¿verdad? Vean. ¡Oh, my! Están como bien... Así como... No sé, amé los colores, amé están, Estos colores aquí son, están, están bonitos, la verdad Se miran muy opacos, pero sí están bonitos Porque me gustó la paleta Trae unos colores súper oscuros y opacos Pero pues sí llama la atención para hacerse unos smokey No sé, ustedes qué dicen Yo creo que está bonita, pero vamos a calarla antes los que me mandó de Lancy, pues cha, cha, cha, cha es una colección de labiales. Que ah, yo amo los labiales de Delancy. También me encantan sus labiales mate. Tienen unos colores muy, muy usables, niñas. Vean por detrás. Muy usables, la verdad es que me súper encantan. Esto, esto, estos tonos de aquí, muy, muy lindos. Bueno, entonces Vean, y son súper larguitos, chiquitas, están bien preciosos Bueno, ya quiero probarlos, mira ya, ya quiero probarlos Ven aquí, hasta con la cajita nomás la pueden guardar Bueno, yo sí la voy a guardar con la cajita, creo, porque se mira bonito Y bueno, ¿qué más les digo? Bueno, ya después yo tengo que probar el producto y de ahí pues hablarles si vale la pena o no Aunque a mí todos los que me han llegado, pues... Sí, todos me han funcionado muy bien, entonces yo creo que estos de aquí también, pero pues antes de recomendarles tengo que probar Les recomiendo los otros productos que sí he probado <ríe> Así que bueno, pues ya no les hablo más y ahora sí empecemos con el maquillaje Ok, chicas, pues ya me saqué el maquillaje que traía Entonces empecemos para, bueno, como hay dos paletas de maquillaje voy a probar una y ya en otro pues video tutorial Pruebo la otra, entonces voy a estar probando esta paletita de aquí que es que me llamó mucho la atención, está muy bonita Y ya mañana pues probamos la otra, ok Entonces vamos a probar esta de aquí y los colores que voy a elegir pues van a ser okay, niñas ya me decidí vamos a hacer algo con marrón y plateado okay? y dorado que diga <ríe> voy a utilizar este de aquí con este de aquí está bonito pero primero voy a utilizar pues el marroncito vamos a ver qué tal voy a quitar el plieguecillo de aquí entonces abajo de mi cuenca eh, de mi cuenca ahí ven como que se hace un hueco ahí le vamos a estar poniendo primero pues a toquecitos Ok, le dan dando, le dan dando, le van dando forma. Así, aquí. Quitando el exceso también, para que no se nos marque mucho, si no, luego le sufrimos para poder este, difuminar y no queremos eso. Entonces, bueno, ahí. Vean, es como un marrón medio rojizo Ok niñas, pues ya me hice este lado de aquí y aquí Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es difuminarlo hacia, hacia arriba, ok eh, Ya que trae, pues está así como que bien marcado Tenemos que hacer el difuminado eh, Pueden hacerlo con esta misma brocha o con otra limpia mejor Para que no se embarren Brocha, ok niñas Y de ahí vamos a estar difuminándolo todo para encima, para encima con mucho cuidado, así Sin poner sombra, ¿ok? Con la brocha limpia y lo que traemos en el ojo nomás eh, Lo van a difuminar De esta manera Y ahí, si ustedes ven que le falta en alguna parte Le sacaron mucho el tono Y pues ya le van aumentando Y si creen que no falta nada Pues ya lo dejan así, solo difuminado Entonces, espérenme yo que voy a difuminar bien aquí Ok, pues niñas, así yo ya lo voy a dejar eh, el tono, o sea, bien intenso Ahí el color, o sea Estaba marrón y ahora está otro color Está así como, no sé Un vino <ríe> Creo que más o menos un vino Bueno, pues, se si agarran una toallita desmaquillante Un cotonete O puede hacerlo nomás con el mismo corrector Pero pues no me gusta, no sale tan limpio Entonces Lo humedezco, el cotonete Así Vean, como este color está muy, este, muy, muy marcado, muy, muy concentrado, pues necesitamos limpiar para que así el próximo color que pongamos en el párpado, pues se mire más bonito. Y limpio, entonces ahora van a agarrarse cualquier corrector que tengan y se lo van a poner ahí para hacer lo que es el corte, ¿ok? Entonces me voy a poner aquí, porque de ahí ya nomás le vamos a poner la siguiente sombra perrona. Vamos a estar corrigiendo pues todo esto. Esto de aquí es como para que el color de aquí encima destaque mucho más, como pueden ver. Miren aquí y miren aquí, como que se destacó un montón. Así que sí. Ok, niñas, pues ya está. <coughs> ya está. <coughs> ok, niñas, pues ya está el corte ahí súper bacán. Entonces, ahora sí voy a estar colgando este color de aquí. El negro de aquí se me antoja con este color también. Están muy bonitos, combinan muy preciosos el negro con el rosa también. Pero voy a estar cogiendo este. Entonces, ahí sí, a toquecitos. Así, vean. Es un color, que digamos? Es un color como... Uh, es dorado, pero oscuro, ¿saben? Ese combinado así No sé cómo decirles, pero se mira bien bonito Me encantó el tono, bien No sé, está hermoso Entonces ahí nomás se lo aplican todito hasta por aquí y es, Bueno, ahora sí voy a estar limpiando, ¿ok? Aquí, así Tenemos que limpiar porque si no, pues no se mira bien. Ok, niñas, antes de que se pongan cualquier cosa, pues hidraten bien su rostro, ¿ok? Yo estoy utilizando, pues, la Nivea, esta aquí, la del pote azul, a mí me súper encanta este producto Porque tengo piel grasa, si tienen la piel, este, este, no, porque tengo piel seca, que diga, ay, Dios Porque tengo piel seca, me encanta esto, pero si tienen piel grasa, no se echen este, ¿ok? Porque le va a salir más Ok, niñas, pues llegó la hora de usar la paleta de correcciones de Delancia, es que vamos a ver Bueno, me agarré dos brochitas, una plana y otra peludita Y, bueno, entonces ahora Tono con este tono amarillo Ok, para lo que son las ojeras Niñas Y pues bueno, esto de aquí Lo voy a estar eh, colocando Que diga pues por aquí, vean así chu. Ay, no me puse la base Niñas Ay, niñas Pero también me da flojera ponerme la base Bueno, no a ponernos base y vamos a hacerlo con puro corrector a ver qué tal queda bueno va a ser un experimento de hoy <risa> no más porque me olvidé ok ni modo entonces voy a estar colocando este tono pues como les dije aquí debajo también voy a colocarlo aquí vean así así aquí ok en estos dos lugares por aquí así uh -huh. No sé qué me estará haciendo, pero espero no me decepcione la paleta de correctores. Porque me muero muerta Ok. De contorno voy a utilizar este color de aquí, niñas. Creo, creo que me va a quedar bien. No sé. Con una brocha así voy a agarrar un poco del producto y voy a estar colocándolo pues aquí, ¿ok? Así. Ok. No sé qué me estoy haciendo, pues. Pero un poquito por acá, pues la papada no nos puede faltar porque igual no traemos base, así que no puede faltar eso un poquito en la frente, bueno, como no tengo tanta frente, pues sí y también tenemos que poner contorno a la nariz, niñas, en crema bueno, esta vez me lo voy a hacer así, no sé qué tal quedará, a ver, veamos ahí y un poquito por aquí también. Ay, me asusté, pensé que no estaba grabando. Casi me traumatizo. Aquí y aquí. Aquí y aquí. Así. Entonces, blanco y van a poner en el centro, ¿ok? Así. Y también pues, no era blanco, es así como un cremita Bueno, ese es más, el más oscurito creo yo Bueno, vamos a probar este Sí, ese es más oscurito Bueno, entonces aquí voy a poner un poco Ya que no traigo base Pues bueno, ni modo. vamos a ponernos aquí para Que todo vaya este Conforme A nuestro rostro Ok, un poquito por aquí Pues de esta manera No sé Veremos, <ríe> bien bueno Entonces aquí, chuchu chu, chu, chu, difuminándolo súper bien El contorno Aquí también chico, chico, chico. Bueno, hasta ahí ya difuminamos lo que es esta zona, niñas ¿Cómo lo ven ustedes? Aquí Pues, ¿qué les digo? A mí me está encantando, me encantó no me está, me encantó la verdad Bien O sea, se mira así como un acabado súper natural Muy bonito La verdad es que amé Bueno, ahora sí aquí Ok niñas, pues son estos dos tonos de aquí Este de aquí me lo probé un poquito aquí para sellar Pero al, pues al sellármelo se me hizo un poquito oscuro para mi piel Así que para las zonas de las ojeras Pues yo creo que no me va a funcionar Porque en vez de aclararla la va a oscurecer Entonces este para mí no quedaría tan bien eh, el blanco me lo voy a poner en las ojeras y este de aquí para pues matificar en la parte de, de abajo o en la frente y así, ¿no? Así que bueno, empecemos. Blandita, bien suavecita, queda súper bien aquí. Entonces, ya sellé la parte que pues más me importa. que es eso Ahora lo que voy a venir a sellar es a los lados de mi nariz con el polvo blanco porque pues con el otro polvo oscuro no puede ser porque me va a volver como que más y también aquí, ok, al medio de la nariz por aquí, por aquí, por aquí, ya todo ah, pues ahí una pasadita más, mirando arriba mejor así ah, y bueno, pues ahí ya lo dejo eso la, eh, aquí un poquito también en la frente niñas y listo y ya para pues finalizar, pensé que el polvo sí iba a ser como muy blanco pero la verdad es que está muy muy bien ese, luego cuando se va quitando se nos va este disminuyendo todo, vean Queda súper bonito Y una piel de porcelana A pesar que no traigo base Me quedé sorprendida y antojada con este polvo Porque este polvo va a volar en, unos, en unas semanas, creo yo Ya me lo voy a gastar Pero realmente amé el polvo mm -hmm. Sí, mira bien, bien bonito, niñas bueno, niñas, para la línea de agua voy a estar utilizando este lápiz para ojo de color pop niñas. Este de aquí. Me encanta. A ver, déjenme a ver si puedo hacerlo en cámara porque si no... Me muero muerta de veras. Ok, así. Entonces ahora voy a estar utilizando el negro, niñas. Creo que para destacar un poco más lo que es el delineado eh, celeste. Entonces aquí, niñas, van a venir bien juntito a lo que es el... Sus pestañas y le van a estar delineando con la sombra negra, ok. Porque después vamos a difuminar, entonces, nomás un poquito. Y pues uh, ahí, ahora van a estar cogiendo otra brochita, eh, pero esta de aquí es más abiertita, las puntas y ahí estoy tapando. Y van a difuminarlo, niñas. ¿Y qué tal les pareció la base eh, sin base, maquillaje sin base? Yo amé el resultado, se mira la piel muy natural, muy bonito, nada en exceso y la verdad es que hasta nos evita mucho las líneas de expresión que tenemos y todo eso. Ok, niñas, ahora ya secó el pegamento, me, voy a, me puse máscara ya en las pestañas, eh, entonces ahora me lo voy a pegar la pestañita. Ok, niñas, pues ya las pestañitas quedaron así, la verdad es que se mira muy bonito con el maquillaje. Bueno, ahora sí voy a retocar un poquito lo que es el... ya saben, cuando se hacen... Contornos en crema, de igual manera tienen que retocar un poco después porque al sellarlo y toda la cosa Pues eh, se pierde un poquito lo que echaron del contorno en crema, entonces tienen que retocarlo un poquito Entonces De rubor voy a estar utilizando pues este de aquí que es un medio rosa Sonría un poquito y se lo van aplicando ese rosita, ok Así La verdad es que está perrón, eh? me encantó y creo que me eché mucho. es una muñeca. Ok. Esas muñequitas la de... Que parecen poseídas. <ríe> Morí. Ahora voy a estar utilizando este iluminador de la paleta. Ok. Otra brocha encima de los pómulos, niñas. Así, vean. Ay, está hermosa. Ok. Un poquito aquí y aquí. Ok, niñas. Ya me lo arreglé la pestañita. Entonces ahora voy a estar utilizando los labiales de The Lancer. Ahora no sé qué labial ponerme, la verdad. Yo creo que un rojo no va a quedar, un nude, un marroncillo. Este de aquí yo creo, este o este, uno de esos dos. Pero antes de delinearnos, no, de pintarnos, este voy a, a delinear mis labios, ¿ok, niñas? Entonces aquí voy a utilizar este lápiz aquí que es de color pop. Pero yo creo que me voy por este de aquí, niñas, que se llama. Es el número 04. Okay, vamos a ver. No sé. Es que ah, soy amante de los tonos claros y new. Es que siento que los otros no sé, no me quedan. Ok. Ah, este de aquí está ahí, no. Vean. Amé mm. Quedó Perfectísimo con este maquillaje vean, Así como que Muy muy bonito Ok bueno, solamente con una pasadita Ya quedó el labial, vean es precioso Ok bueno chicas Pues este de aquí sería el final pues de este tutorial Espero que sí les haya gustado el maquillaje Y los demás colores, la verdad Hay uno súper bonito niñas Que es este de aquí con brillitos Vean, ahí les pongo Así, enfócate Ok, ese Pues en otro video pues ya lo probamos en algún maquillaje La verdad es que Los productos están muy muy muy bonitos La verdad, sí se los recomiendo Al inicio dije que pues no sé, tenía que probarlo Calarlo antes de recomendarlo Y bueno, ya lo probé, ya lo calé Y realmente me súper encantó El acabado de los correctores el labial, la, los, este, las sombras Están muy bonitos todos Y bueno pues eh, cualquier cosa Ya saben que en la cajita de información les estaré dejando El indirecto de su tienda Más código de descuento que es Kimochi punto Les mando un besote Y bueno espero no haberlas aburrido Con tanto habladera Pero bueno eh, eh, O sea para que detalladamente sepan Si vale o no la pena pues Entonces bueno pues ya, ya me voy hasta el próximo tutorial Nos vemos, chaito